Tardo de la suerte que nunca tuve, tengo ni que retenerle. La realidad intenta hacerme mañigos, pero aquí me ves en pie. Se hizo fuerte el vendaval en mi ventana, la marea luce alta, pero es baja. Un nautilus no naufraga ni claudicará. Tantas leguas de mañana ya te lo dirán. Esa luz diaria donde va el anhelo que rumbo toman futuras flores que de blanco y negro que de mil colores de blanco y negro de mil colores una rosa náutica nunca dejó que fuera Iván que el prometeó oh, que se perdieran luces fatuas y su vanidad un centímetro primero fue la meta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 paso a paso so